Mi nombre es Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas y le doy la más cordial bienvenida a esta reunión de las, este, de las conferencias de las partes de la convención de marco climático de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta conferencia reúne a los 25 estados pertenecientes a la Conferencia Marco y aborda los avances hechos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover compromisos y acuerdos con el, con el principio de responsabilidad común, pero con diferencias y sus respectivas capacidades de cada país para enfrentar este problema. Durante las 20 versiones anteriores, las negociaciones han fallado. Esto ha sido una responsabilidad de todos nosotros, por lo que les pido que en esta ocasión me ayuden a tratar de resolver esto y llegar a un consenso para no sobrepasar los dos grados centígrados que es esperado por, los, este, por el cuerpo académico y científico de, de todo el mundo en el, que está representado en el IPCC. bloque de países desarrollados, países este, en vías de desarrollo y países más pequeños en vías de desarrollo. Por favor... Lean sus hojas. unos 10 minutos para que vean la información que les estoy pasando. Esto es muy importante que ustedes traten de, como de entender cuál va a ser, cuál es el papel y la información básica que ustedes van a tener para sus negociaciones como grupo. Y también les voy a pedir que cada uno de ustedes se, se represente como un país. parte del grupo de los países desarrollados está Adelita representando sí. el, Reino, el, Reino, el Reino Unido, Mitzi representando a Rusia, yo por mi parte represento a los Estados Unidos. Somos el bloque del país, de países en vías de desarrollo. De, de, yo represento Indonesia. Yo, yo, yo México. Yo China. Y yo Brasil. Marilas, ah, yo soy. también soy República Dominicana. Yo, Bolivia. Yo soy Ronda. Yo soy Mali. Chile. Dice, les hice la introducción y ya están asignando los roles, ¿no? Entonces les voy a dar una pequeña plática para pasar al punto número 3, que este, que bueno, básicamente es lo mismo que ya este, un poco lo que hemos visto. Este este es un ejercicio con un simulador que trata de agruparlos a ustedes como países en estos tres bloques si ven, aquí están por cada grupo de país la población, el porcentaje que tiene cada uno justo por eso es que en este grupo hay menos acá tenemos datos puntuales y acá tenemos datos en porcentajes por la población, cuánto le corresponde de, esa, de estas emisiones pues también las, este, sigue el mismo patrón el porcentaje los países desarrollados <coughs> emitiendo mucho más ellos son los que están emitiendo mucho más. Cada vez más, más, más, más. Todas las condiciones de cambio climático a ustedes van a impactar. Eso les tiene que quedar muy claro. Todo lo que no se haga en conjunto con todos, a ustedes va a impactar. Y ustedes son un grupo, un bloque muy fuerte, el cual en este momento están creciendo. Y, esos, y ese crecimiento económico en los próximos años va a ser el que va a estar emitiendo más cantidad de CO2. Entonces, ustedes tienen que ver de qué forma ayudan a sus compañeros, ustedes tienen que ver qué les piden a sus compañeros y ustedes tienen que ver qué de lo que les piden ellos pueden ceder. Los países desarrollados para el 2030 sean los que estén emitiendo menos en términos porcentuales que los otros dos grupos de países. A ver cuál sería su estrategia de negociación. ¿Qué es lo que necesitan? Ustedes están desarrollados, ustedes están desarrollados, si quieren mantenerse por lo menos ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitarían para, para continuar ahí y no, este, y no perder algún, algún este, interés económico? Ustedes van desarrollándose y tienen que ver qué es vital para mantenerse esa, este, esa curva de crecimiento en donde van a tratar de llegar al punto donde están ellos. Y ustedes lo que quieren es salir de, ese, de esa circunstancia y tratar de transitar primero al lugar donde están ellos y después a, a otro. Entonces, como un país, ¿qué es lo que es políticamente? Y como bloque, ¿qué es lo que había? Tienen que pensar qué es lo que necesitan ellos de ustedes, y ustedes de ellos, para tratar de decirles, ¿sabes qué? Ustedes son de este grupo de países, a mí me interesan los recursos este, X, me interesa el uranio, en lo que yo podría invertir en energía atómica y en emisiones. Entonces, esta es la línea negra, son las emisiones reales que han estado pasando. Y estas dos este, líneas en colores son los este, escenarios de emisión del IPCC. Este es el más, el más típico, ¿no? Donde la, es la, el peor escenario que, que ellos están estimando. En el 2010 ya habíamos sobrepasado lo que ellos estimaron Entonces, ¿hacia dónde vamos, países? Ustedes, como delegados, tienen que tomar una responsabilidad con respecto a eso y tienen que hacerlo ahora. Los impactos que, tienen, que pueden ustedes ver pueden ser desde comida. Sus países van a tener mucho, este, muchos problemas en estos, en, estos, en estos rubros. Y conforme vayamos incrementando la temperatura, estos impactos van a ser mucho más fuertes. Entonces, deben de pensar en la población que tienen ustedes a su cargo. Ustedes están representando muchas muchas personas. Entonces, por lo que les pido que piensen en esta imagen, y traten de pensar que, sí, que conforme vayamos avanzando en el incremento de temperatura derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos van a ser peores. Y por desgracia, ¿para qué grupo van a ser más? Pensemos que en el 2100, los que están naciendo ahora van a ser más, alrededor del 2000, 2080 a 110, las naciones que están naciendo ahorita son las que van a tener este impacto. Si sí, sí, tenemos un incremento entre, este, si mantenemos las, las emisiones como están ahora, vamos a tener un aumento que puede ser desde 4 grados hasta 4 4 9 grados. Y a estas aceleración les tocará ya sentirlos muy fuertemente. Bueno, sí. Nuevamente, hay que hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manejarlo inevitable y evitarlo in, in, in, inimaginable. Entonces, por favor, les pido que lo hagan y la meta de esta reunión esta, esta reunión tiene grandes expectativas como les digo, llevamos 20 años de no tener resultados de hacer, de hacer pequeños pasos pero tenemos que llegar a un compromiso un compromiso que nos permita que para el 2020 este, las emisiones que tengamos que, que tengamos este, no sobrepasen los dos grados este, de, de niveles preindustriales entonces, lo que necesitamos es lograr un acuerdo para compartir los costos de mitigación y un fondo de adaptación para ayudar a los países menos desarrollados. Y esas son las emisiones que vienen de, este, a los, las emisiones de cada una de estas actividades o de los países a lo largo del tiempo. Esta es la deforestación, las emisiones derivadas de la deforestación que son elevadísimas. Tienen que pensar los países que tienen bosque: ¿qué deberían hacer aquí? ¿Cuál, cuál, este, ustedes si quisieran intervenir en ellos y hacer algo, tienen que pensar cómo nos podrían ayudar para hacer esto los países en vías de desarrollo tienen, este, hasta ahorita están, están, están teniendo unas emisiones impresionantes como blog pero si se digan también, aquí que está India y China ustedes están teniendo un, un impacto impresionante tienen que ver de qué forma pueden solucionar Entonces, y los países desarrollados que son ellos, pues realmente sus emisiones son, han sido muy bajas, pero si no hacemos algo, esto se puede disparar. Esta es una gráfica solo para ejemplificarles cómo son las emisiones per cápita, llegando a ser este, cerca del 4.3 este, toneladas métricas por persona. Esto es a nivel mundial. Pero si nos vamos al nivel de país, China es, se ha disparado muchísimo. Entonces, por favor, tenga de mente eso. Y bueno, Estados Unidos, Europa y el bloque de Europa se han caracterizado por tener, por haber tenido unas emisiones este, históricas este, que se han sido siempre muy elevadas. Entonces, por favor, consideren. Les pido, por favor, que empiecen a tratar de pensar en sus metas y compromisos, por, como país, como bloque. Si ven ahí en su mesa, está este pequeño pedacito de papel uh -huh. donde van a poner aquí en qué momento sus, sus emisiones van a ser la más elevada. Sí. Este es el sí. Después, en este punto, ustedes pueden decidir sí. si continúan con esas emisiones y después en qué otro punto esas emisiones pueden bajar Este es el número 2. Y entonces, el número 3 sería a qué tasa, o sea, qué porcentaje con respecto a lo que, es, a lo que a este, a este pico, a qué porcentaje va a bajar esas emisiones anualmente. Y ustedes van a tener que tratar de imaginárselo. Esta tasa de reducciones anuales, si ustedes establecen que sea del 1%, entonces en 5 años eso, eso, este porcentaje va a bajar el 5%. Entonces, así va a seguir 14, 15 a 25, 22. Y entonces ustedes ya tienen que decidir de qué forma, hasta dónde pueden contribuir con, este, eh, con la disminución de, este, de emisiones. Tienen que pensar económicamente cómo les podría afectar. Entonces, también tienen que pensar cuánto de la deforestación va a ser, este, va a ser abordada por cada uno de sus, una de sus naciones. Ustedes, por ser, este, tener las menores cantidades de bosque, tienen que pensar qué es lo que podrían hacer por respecto a los otros países. Y ustedes, cómo pedirles apoyo a ellos. Eh, y la otra es tratar de hacer la forestación. Este, esto es, la forestación es tratar de recuperar zonas perdidas, zonas que ya no tenían bosque. Y Esto está, está dirigido más que nada a cambio de uso de sol, Acciones de cambio de uso de sol. Esa es la primera tarea. La segunda es tratar de crear un fondo, un fondo este, para ayudar este, a acciones de mitigación y adaptación para hacer frente a desastres, agua y alimentos, para ayudar a inmigración y refugiados y para ayudar a la mitigación. Este es de, sí, es de, un, billón de un billón de dólares. Entonces, por favor, deben de pensar cuánto sería la contribución por bloque. Nos vamos a hacer acá. Y vamos a tener dos minutos para cada una de estas acciones. Y las van a platicar. Bueno, nos van a platicar a, este, a Robert, para ver por qué le tomaron las decisiones. ¿Veamos un número de países desarrollados? Ajá. Sí. En economía en vez de... En economía en no hablamos sobre parar emisiones. Ahora, la CDF del país es reducir el 3% de sus emisiones de CO2 para 2030 respecto a los niveles. La meta es a ese tiempo, global. Pero nosotros tenemos otra situación económica. Según eso, hay que reducirlo desde ya para en el 2030 tener tanto porcentaje ya de emisiones reducidas. Entonces, o sea, pero no puedes sea No es como el mismo, no es como el reducir las emisiones. Pienso que de entrada, para el 2016. Ah, no, no, no. no, no, no, no. Pues, no, yo digo que nosotros nos debemos de llevar y las Siento que también no, no, las debemos de sí, uh, sí, mantenerlas no no, constantes. Tanto para nosotros como para los países medianamente desarrollados, desarrollados, desarrollados se debe cambiar la visión de desarrollo. Porque si vamos a querer seguir ese camino de desarrollo y vamos a vivir hasta que se nos o sea, No, que, no vamos a vivir, tenemos que constantes. No que aumenten. ¿no? Sí, o sea, pero tú tienes, o sea, este es como un tiempo límite en el que tú dices, ya está aquí. Ya y sí. que o sea, a partir de después, eh, que de si ya que los para los de años a pienso se sería dos millones por año sí sí sí Entonces sí 10 años sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí una tasa. Habíamos hablado tasa entre 25 y 30, ¿verdad? 25 y 30. ¿Cuántos años son? 2030, son 15. Son del 2%. Entre 2 y 3%? No, no, Si ya estamos hablando de 3 sería 45 Además, yo no creo que entre 1.5 y 2.10. ¿Cuál es la fecha? O sea, es que es muchísimo, bueno, no muchísimo 1 está en el tercero. Entonces, con Subvencionan en el petróleo y gas en la exploración del carbón con 88 mil millones de dólares. ¿En total? O sea, entre todos. Sí. En 2009, entre todos. Aportan esa cantidad. Que son lo, es lo que invierte cada país para la extracción del petróleo y gas. Es el G20, pues eso también los incluye a ellos. No, y también Recuerden que estamos en una plenaria de las Naciones Unidas. Entonces, aquí tenemos que negociar. Ustedes pueden moverse libremente entre bloque o como país para ver cómo los demás. ¿Se ponen ustedes de acuerdo cómo lo hacen? Si va un representante como bloque o si va cada país independiente, regresa y aquí platicando nuevamente porque <risa> de, de, de, de, de los países desarrollados y queríamos conocer las tasas de reducción de emisiones de China en general pues en general de okay. todo el lo que estamos proponiendo en el 1% llegar al 45 al 45 y llegar como ya saben que les importa ellos tienen que tener lo que les importa es que nuestros recursos nos importan, por Pero, sí, sí, sí, pero, sí, sí, el, pero el, si los vamos a apoyar con para la agricultura y los marinos, que ellos nos el, den formas de extracción más. que, que se comprometan a extraer nuestros recursos de forma más eficiente. Que nos apoyen con fondos para intentar. ¿De ¿De el cero al uno o cómo es, si es. El, el es como si ya las condiciones, como están habiendo. Y el cero, cero es que ustedes hicieron todo lo posible para tener emisiones cero con respecto al sector forestal. Hay que ajustarnos al tiempo muchachos. Entonces lo que tiene a, lo que tiene apuntado su ah, por favor si lo pueden poner ahí ¿En qué año piensan frenar las las emisiones? Recuerden que esto tiene que ser. ¿En qué va la curva? ¿En qué punto ustedes dicen ya aquí no vamos a, vamos a tratar de no emitir pasar de ese nivel? Okay, siguiente bloque por favor. Pasarnos a, a platicarnos ah, por qué hicieron esas propuestas. Esas, no esas propuestas son esas uh, decisiones. Ah bueno, bueno. Nosotros pusimos que nuestro freno de emisiones va a ser en el 2050. Sí lo pusimos así como a muchos años, porque bueno todavía planeamos estar emitiendo. Igual y este a la misma tasa, que estamos emitiendo, pero con, tomando en cuenta que es una tasa pequeña y necesitamos esa tasa porque pues estamos desarrollándonos. Entonces este nuestro comienzo luego de esto va a haber un periodo donde las emisiones estén, este, pues al mismo nivel, siempre sean las mismas y en el 2075 van a comenzar a bajar estas emisiones. Y entonces lo de red es, este, la reducción de nuestros bosques va a ser pues lo más mínimo posible de punto uno. Y nuestra área forestada va a ser pues, un porcentaje más grande, porque a pesar, a pesar de que pues, este, de, nuestra, de nuestro territorio se extraen muchos recursos maderables pues deseamos que sea una aforestación de 0.8. Entonces sí, pues nosotros, eh, los países en desarrollo, llegamos al acuerdo de que vamos a dejar de eh, emitir en el año 2030 más o menos consideramos que en unos 15 años eh, podemos hacer eso. Y que bueno, de eso se mantendría durante también 15 años y sería hasta el año 2045 cuando nosotros eh, empezaríamos a tener reducción de, de las emisiones. Eh, y bueno, pues en esta tasa en la reducción de emisiones anual hemos pensado más o menos un 1%. Lo consideramos esto... Eh, si en 1.5 o 2%, pero se nos haría, bueno, se nos hacía más difícil llegar a esa, a esa parte. Entonces, lo dejamos en 1% ya que a 45 años, eh, esta tasa sería de 76%, entonces pensamos en unos 40 por casi, 40 por ciento. En reducción de emisiones a pusimos 1.5%. Este valor está tentativo a cambiar a 0.5 en vista de que si China e India no firman un, un, un porcentaje igual al de nosotros, entonces nosotros no vamos a, a respetar este valor y lo vamos a poner al 0.5 en vista de que nosotros ya tenemos números negativos. En vista de que nosotros tenemos ya menos 16, menos 30%, ustedes ya tienen más 200 y demás. Entonces es por los compromisos igualitarios. En la reducción de, de los proyectos red a 1.5, nuestros sectores forestales se encuentran bien protegidos, nuestros bosques de captura de carbono no se dañan y no se tocan y se encuentran en expansión, entonces nosotros creemos que un 1.5 es adecuado. En cuanto a forestación, también podríamos poner un 1.5 en vista de que estos sectores, o áreas naturales protegidas pueden crecer y podamos tener focos de captación de carbono aún más grandes. Y la contribución al fondo de miles de millones también está propensa a cambiar en vista a los países del G20. El G20 involucra también a los países en desarrollo, pues a ustedes. Entonces nosotros estamos dispuestos a cooperar con la mitad, solo si la otra parte del G20 colabora con la otra mitad. Esta configuración que ustedes hicieron no, ahorita ¿no? la de las negociaciones que acabamos de tener, son compromisos, son compromisos que ustedes van a cumplir. Que lo describan aquí y este es un compromiso. Entonces esta configuración... ¿Es lo que nosotros estaríamos emitiendo a nivel global? Uh -huh. no, que a nivel global, ¿eh? ¿ok? Entonces, ¿por qué no echamos una vista a ver qué pasaría con esta configuración? En cuanto, recuerden el objetivo, ¿cuál era? Sí. ¿Sí? No, no, no, el final, el final. Llegar a un acuerdo. <risa> Ah, no, no sobrepasar. No o sea, es ah, es. pues ese es, el, ese es el, objetivo, el objetivo principal. Este es el simulador que nos va a ayudar a entender de qué forma las contribuciones que están haciendo ustedes nos van a ayudar a que tengamos... a no, a no sobrepasar los dos grados este, a nivel planetario, como temperatura media. Entonces tenemos los países desarrollados, los países en vida de desarrollo, ...y los países en de desarrollo más pequeños... ...aquí están todos sus compromisos... ...que me pusieron ustedes allá... ...como resultado... ...me va a dar las emisiones... ...de combustibles fósiles... ...¿por qué? porque ya gracias a la FAO... ...tengo en el modelo varios resultados... ...todos sus datos ahí introducidos... ...también este, tiene ahí este modelo... ...las emisiones derivadas de deforestación y cambio... ...por secuestro de, este, de derivado de deforestación... De, de, de ...metiéndole estos valores podremos saber cuánto es lo que estamos sacustando. emisiones y remociones en, en CO2 y CO2 equivalente para cada uno de las comunidades a nivel planetario pero también lo más importante cuál sería el incremento de temperatura por medio del mar y cuál sería el incremento del nivel del mar como les dije si tomamos malas decisiones a ellos a los que les va a ir mal yo puse la configuración esta y empezamos con la configuración que propuso Estados Unidos para red .5 y .5. Y esta ponemos las otras para que vean cómo, es cómo cambiaría. Esta es la gráfica de concentraciones atmosféricas. Vean cómo esta es el... como si, si seguíamos a este, como estamos ahora. Y la roja, bueno, no es roja, pero es esta. Como, como hicimos nuestras propuestas, por lo menos en concentraciones estaremos saliéndonos... Del, este, de los rangos en donde nos permiten que las partes por millón sean, este, sean mayores de 450. La temperatura. La temperatura ¿cuánto, se incrementó la, ¿Cuánto le ayudamos a que fuera menor la temperatura? La, la, la 3. Entonces, realmente, seguimos teniendo temperaturas que sobrepasan los dos grados centígrados. Vean oh. cuánto es lo que se estaría incrementando el nivel del mar. ¿Cientos, chavos? No se pudo. Quedaron sumergidos en el mar. No, no, no, no, no. <risa> Con nuestros, mejores, con nuestros mejores, este, como lo pensábamos, con un poco de información. Ya sacaron del La Jali de la Contra. Eso fue, Eso fue <risa> para nuestro modelo. Considerando me... <risa> la configuración esta, todos los demás van a ser grande. Se han hecho simulaciones y los resultados son muy semejantes a los que obtienen los, los de IPCC. Entonces. La verdad, eh, es, es la precisión de esto, de esto que estamos corriendo ahorita es muy buena para el ejercicio. Entonces, ahorita voy a ponerle de desarrollados y en desarrollo. En desarrollo es el mismo. Es, es el mismo. Veamos cómo les fue a los que propusieron eso. ¿no? Subieron un, un metro. ¿no? no No me fijé del cuando subieron. Wow. en el otro cuánto subí. De la modelo anterior. Uh -huh. Entonces, bueno, por desgracia, pues, también esa configuración incrementa. Por ejemplo, aquí está una imagen entre el río Indus, en la frontera entre India y Pakistán. Una simulación es como este, solamente subiéndole un metro, se empieza a subir. Y esto subiendo dos metros, ¿no? ¡Ay, ya no Les voy a pedir que hagan una segunda ronda de decisiones. Y en, este, y en esta ocasión ya les voy a dar menos tiempo. Vamos a modificar esto, o si lo quiere mantener, o inclusive si quiere mantener este, las condiciones como están ahorita en ediciones. Como quieran. Pero ya saben cómo funciona esto. Aplican entre todos y traten de ponerse de acuerdo. ¿Ok? Compañeros. Compañeros. La cosa aquí es está en que nosotros sí podemos subir la tasa de, de captura o de eliminación. De la... De la curva, pero solamente ustedes suben sus. Pues. ¿A ah, nuestros es sí? O sea, si ustedes también ponen la tasa igual que nosotros, que lo y lo mantenemos, también van. Son China y que ellos confirman que también van a ponerle topes. Esos, esos o sea, su Islandia es un peor de O sea, en en mundo, a ver Nosotros vale? no? nos pusimos 1.5 o 2. <risa> Ajá, nosotros <risa> tenemos dos que pongan dos. Eso es un nosotros punto. No por igual es muy difícil. ¿Por qué no ponen ustedes un 2 y nosotros un 1? No, no, no. nosotros un 2 y Sí. De eso sí, y las contribuciones del fondo económico son parte del G20 y ese es un dato que nos ofrece. Entonces, fue cada nicha y ustedes 20. ¿20? 20% de acuerdo. No, 10%. Lo 10%. Y que no, a, no, a la Pongan sus sí. suyos el 50% porque son los que han contribuido 60%. Y ellos 40%. Sí. ¿Ustedes han sí. contribuido de cuánto? De del 80%. 40%? Nah. Pero recuerden que ustedes van a admitir más. ¿40-40%? Porque sí. no tenemos. Bueno, vamos, pero van a ser 314%, nosotros un 32%. Pero ustedes, ¿pero les cu ustedes vi cuentan vi con la este tecnología. Pero vamos a hacer sobre qué. Mira, Entonces, lo que podemos hacer esto de la tasa si, no si también negociamos bonos de carbono. 50-40. Va a estar. No, 60-30. 60-30. 60-30. Es que no manches, pero ustedes no tienen el 80% Pero ustedes por muchísimo. Por eso, mi hizo un país de Estados Unidos. Muchísimos sí. per cápita el capital ah, o sea, China China más. A... China ya está emitiendo China más es... y van a crecer. Pero de Atenas. A mí, no, pero en la India. ¿En dónde está la India? Ahí. Acá. Sí. ¿China no, bueno, no bueno, va a aumentar sus emisiones? 50, 40, 10. Aparte, nosotros ya lo estamos reduciendo. 55, 45. 60, 40, 10. 50, 40, 10. 50, no me Qué pena. Ya son Acepten el trato. A ver, 55-35 ¿no? porcentaje fijo para ellos. 10, 10, el 10, 10, 10, 10, 10. ¿35? No, 10, máximo 10. Estamos muy podidos. parte del G20 de la misma no. Unión Económica, no. entonces 45-45. Su... ¿Eres Estados, Estados Unidos, verdad? Sí. sí. Estados, Unidos, Estados Unidos, Unión Europea. <risa> no, no, Pero, hey, no, está escuela. Escuela. El dinero ya llegamos, no, no, ¿Vale, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿A no, Ah, yo Yo también me, me ¿Por, nada. ¿Por qué? Pero también si no nos de acuerdo con los porcentajes. ¿No ah, no. no verdad, 55, 35. 35 a ver, pues o ven, 60, Capitán, América. A ver, Capitán América. A ver, Capitán América. 55, 35. Ah, no, 55, 35. No, 50. Aparte ah, también es que no, hay que considerar que nosotros somos el 20% de los países, ustedes son el 50 y tantos. Sí, pero las economías también están... Pero, Pero, o sea, ¿sabes? Pero están en vías emergentes, día, tienen a China y a Tienen puertas y un avanzado, de Ya, ya, ya, pizarro, ¿no? No, no, no, no se puede cambiar. ¿Tiene que haber un consenso porque si no, no lo van a cumplir. Y China va a estar ahí. Y la India. Tiene que llegar Ya, la tasa de... <risa> De misiones anuales. ustedes y cinco. y y ellos Y nosotros por ciento, dos por ciento pero la cosa está en que China no tiene una tasa más grande que la de Estados Unidos bueno, que los países desarrollados. Ya habíamos quedado, No, no, no, no, no. Dos y uno cinco y China. No Un ratito no. de uno y cinco, los al dos? No, no, porque, no. No, porque, porque, ustedes de... tienen más tecnología de... para sí, reducir sus de del... emisiones que uno cinco y 2 está perfecto. Y ustedes también los están insinuando eh, y dos. no te pierdes más. No, ya ¿Sí, no. sí, son en el doc. Sí. Porque nosotros pusimos más dinero. Les tocas no. pusieron más no les no. Aparte, Entonces, si lo vamos a poner oh, así Te va mi propuesta no. Entonces, en el área de aforestación Y en red, ustedes tienen que aumentar nuestros valores sí. Y nosotros vamos a estar en punto cinco. Sí, sí, ahí Los sí, sí, sí, bonos sí, de carbono son del fondo Ahí lo Tenemos que estar viendo. ¿No? Sí. Pero tenemos que... Ah, eso sí, Pero nosotros en estamos en punto Ahí punto... Súbelos y al punto... No, punto ocho punto parte... ¿Sí, ya? No, ¿qué es que pasó? Que y es que, que además nosotros, nosotros, ustedes... No, nosotros dijimos que lo dejamos igual y nosotros cambiamos esto. Sí, si no, ustedes lo usamos igual, también nos vamos igual en red y en área de aforestación. Bueno, ah. entonces no podríamos ir tanto a punto o sea, Nos está recibiendo muchísimo. O sea, es que vamos O sea, pero no es diferente. Exacto. O sea, ¿qué a caso tiene que cumplir? O Oye, yo sé, tengo una idea. Si lo ponen en dos y aumentan sus, sus años... O sea, el freno de las emisiones y el comienzo de reducción de, mis, de emisiones. Es que entonces, en ese caso, también ellos tienen que omelgar. Ay, ya, no, empieza todo. De... Es que sabe ese prueba que dice, sí, sí. ¿no? De que sí. siempre queremos tener lo mismo que el otro país. No, o sea, debe de ser como lo que tú tienes que dar, que ofrecer, ¿no? De si este sí, no, pues no es va, sí. sí. sí. sí. de... ah. ah. ah. yo ah. sonar, <ríe> la... ¿Es no hago. Sea independiente. Si tú le dices, no, ya te está. Eso ya es personal. Es de Estados Unidos. Estados Unidos. Otra vez se manda una bomba de No, macho, pues con razón, pura matazón. <risa> no. Ya, ya, ya, no más. Ya. Ya que ¿Qué? ¿Crees que eso ya es suficiente, qué? Miguel? Sí, <risa> señor. Ahorita lo vamos a ver en el escenario. Yo digo sí, sí, sí, no que Yo digo que eres así, prefiriendo en también Los años se pueden cambiar y aquí este este puede aumentar. No. No, estos aumentan. Ah, ¿verdad? Sí, aumenta que este puede ser todo No puede ser, hay lo que la voy Oigan, por favor, bien. Les voy a recordar sí, esta gráfica esta. Este sería momento, como o sea, siguiéramos, si siguiéramos Si siguiéramos como estamos, ¿no? Uh -huh. Y este sería, entonces, el año en que es... El año en que tienen máximo de emisiones Y ya van a sostenerlas. Más bien ustedes deberían de comenzar De disminuir su año de comienzo de reducción de emisiones y entonces el siguiente sí, año, el perdón, no, el siguiente no, no, no, año el es cuando bien, empiezan bien. a bajar. Sí, sí, es Entonces, tenemos ah, no. sí, de muchos fondos. Entonces, sí, si se cuida que no todos los países somos nosotros, y la mayoría está en África, no todos tienen bosques Pero sí tienen pastizales que también capturan carbono. Sí, tenemos pastizales. Tenemos el mayor cambio de uso de suelo en el continente africano. Que que y, no, bajar, ¿no? y no tiene ¿no? nada de dinero ese continente Sí, hay un fondo Pero, pero es que a nosotros nos pasa lo mismo Nuestros años son muy cortos para las metas que estamos Ajá. planeando o sea, Nosotros de, de firmar podemos firmar Pero de, de cumplirlo O sea, es, a ustedes les queda muchísimo más fácil cumplir todo eso que Hablamos de eso entonces Ustedes bajan sus años y ponen los de los países Entonces también los vamos a bajar o sea, ustedes van a poner 2030, 2050, nosotros podríamos bajarlo a 2020, 2035, y ustedes pueden mantener 2030, 2045, o 2040. Sí, ustedes recuerden que ustedes cambian sus años, pero también, ¿en cuánto quedaría lo de ellos? Ellos, ellos tomarían el valor de no, nosotros. No, mejor bueno, ellos no 2040, 2050, o todavía. Pues están prácticamente... Bueno, pero eso o sea, o sea, no tenemos nada, nada de impresión sí, ustedes tienen tecnología y ellos apenas están implementando la tecnología en sus países, ustedes ya la tienen sí. y si nosotros frenáramos las emisiones justo en 2016, ustedes también las ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí pueden ah, en es lo nosotros sí podemos nosotros sí podemos <risa> <risa> <risa> En donde comienza o sea, el 2000, ellos ¿podrían reducir los 10 años antes? Sí, ¿Sí? 2035. Ajá, y este es, es. a, el de, de a de 2000, 20, 2000, 2040. ¿Este? ¿es no. No, es a ellos. ¿2000? a ellos. ¿Qué ¿Qué ¿Nuestra, esta? esta? ¿Nuestra sigue siendo 45, 25, 25, 25 años? No sé si sea... No creo que sea suficiente. Es Esas tasas no van a ser no. suficientes, chavos. No. reducción de emisiones? Sí. aumentado ustedes Entonces, ustedes sí. aumenten punto 2.5, 2, Sí, Porque nosotros sí. habíamos dicho de eso en base a la constitución de sí, 1.5 No, es que para todos, 2.5 Todos 1.5 aumentamos Sí, sí todos 1.5 no, sí. no sí, sí, ¿Eh? Está ponerlo. muy difícil que nosotros Aunque pero, okay, sí. pero si no se están Si sí, pero no va a ser suficiente Es que es mucho No, es muchísimo Y para hacer eso No, si, para hacer muchísimo Pero es que yo estoy Yo no me a hacer de para 2030 sí. ellos también tienen no, que bajarla. Nuestras tasas de emisiones no son tan grandes. Sí, nosotros no, sí son no. de ellos, vale. no sí, son ellos. la de no. la presión, no, 100, 114% la que por ciento tenés, para 2030. Mejor. Pues sí, pero nuestra tasa de emisión es súper mínima. Pero siento que te 114% creció. Pues sí, güey, pero ellos a 102. O sea, es una diferencia, no, no es como tan diferente el porcentaje. Pero comparado nuestra tasa de emisión per cápita de, de nuestro país con la tasa de emisión per cápita de los del desarrollo, sí es muy. Claro, no claro. son 30. Ahí está. Último eh, minuto. Ah, si no hay, si no hay modificaciones ahí? voy a tomar ese cuadro no, como está. Ya, eh. No, ya, ya. No, ya no. Que no. no ya que acá. Sí. Oh, no. Ah, no. No, no, no, no. La uno, dos, tú, tú dos, mismos, se se no, no, no, Entonces no, vamos a Nos vamos a no, no, no, no, ya no, no, tu no, no, no, no, no, no, no, tu tu área <risa> Pero yo estoy de acuerdo porque Estamos invirtiendo en reducción de emisiones Vamos a invertir .5 sí. en .5 en área forestada Y aparte vamos a invertir mucho más Que todos los demás en el fondo O sea, también de ya Pero la proyección a 2030 Los dejo ustedes con mayores compromisos Que a nosotros India y China India y China, ve <risa> ok no, Agradezco su colaboración tomamos estos datos mínimo a Gracias por matarnos Gracias por Gracias. Vimos el cielo. Sí, por la misión lo hemos comprobado. Todos <ríe> ¿Por, por la misión de los países de la... <ríe> Los países desarrollados con esa configuración se mantuvieron. Los países en de vías desarrollo con esa configuración anterior, este, sí tenían un, un pico. Recuerden ah, que todos todos tienen marcaron un pico. Continuaba y después decían en qué año iban a disminuir. Sí. Entonces, los este. Los enviantes de desarrollo realmente empezaron muy tarde. Sí, no tenemos que Pero esa gráfica. No, pero se puso bueno. Ah, y luego también. <risa> pues ya estamos en la corrida y el movimiento que no exactamente es la misma gráfica ¿no? seguimos siendo los que bajamos de muertos entonces miren estos son usando datos de FAO con respecto a lo que está ahorita y lo que se puede proyectar entonces si los países vías de desarrollo ¿quiénes desarrollados? Perdón? ¿Tienen, este, ¿con sus compromisos que hicieron? ahora considerando la configuración de red y aforestación como está ahí actuar y actuar ya por eso lo mencionaba tanto entre más se tarde uno en tomar decisiones esto va a seguir subiendo entonces si lo hubieran tomado antes hubieran llegado como a Estados Unidos como los países desarrollados y podían haber seguido como alguna tendencia entonces el, el el punto central no es en tratar de ver cuál es, este, cuál es la tasa o cua, cuánto podría yo contribuir con, este, con la forestación o con red, sino el punto es sí, papá, en qué momento empiezo. Es por eso es tanta la urgencia de que en, estas, en, este, en esta convención Marco que va a haber ahora debe, debe, debe tomarse una, una decisión ya. Vamos a ver cómo fue con las partes por millón con esa configuración, bajó con sí, sí, la, sí. la anterior pero no llegó a, ser, llegó a ser mayor igual que los años 50 sí, bueno. y eso qué quiere decir que bueno, que la temperatura pues, también este, también sobrepasó los 2 grados de la ¿no? y a los compañeros <risa> quedó un poquito abajo no, a, la vez anterior era 1050, aquí un poquito arriba de 1050, de un metro. Uh -huh. Entonces ahorita quedó exactamente un metro en el año 2100. Ah, perfecto, vamos a Bueno. ¿Y eso está muy ambicioso, pero? ¿no? Vamos a ver eso que tú dices, a ver, ¿cuál configuración podría ser la, la, la, uh -huh. la ideal para empezar a hacer cosas? Empezar desde el 2020 todos los países. 2016 Ay. Ah, sí. a 1 sí, no, de enero. <risas> pico sea en 2015. Okay, este que se mantenga y empiece en el 2020. Vamos a ponérselo así. Se sí. a Si ven este pilar las tacitas está muy cercana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos empezaban a hacer cosas en el mismo tiempo. Inclusive, los compañeros inundados podrían, podrían si, sí, este... Podrían haber este, hecho cosas un poquito más adelante, tal vez la diferencia no se mucho. ¿no? Pero es que sí es términos comparativos de bloques, ¿no? Es Ahora, en temperatura, ¿qué tal nos hubiera ido con esa configuración? Es ah, wow. es la razón. Pero y con respecto al incremento en el nivel del mar, de todas pues formas no incrementaría. ¿Ustedes se Entonces, ¿te acuerdan que cuando, hicimos de, cuando vieron la, la calculadora global había toda una configuración? Esa sí estaba muy compleja, ¿no? Es una configuración muy compleja en la cual tienen que considerar la energía de cada país. O sea, o sea muchas, muchas cosas que les toca Y aquí está muy resumido. ¿Qué resultado quiero? Voy a hacerlo en este, número, en este número, en este número, en este número. No era tanto retórica. para poner. Lo siguiente sí era, me gustó mucho, como se hizo, la discusión. En Copenhague, en, este, en algunos medios, esto fueron lo que dijeron algunos de los de los líderes, ¿no? Por ejemplo, ustedes que les echamos mucho a China. Gracias por estas sugerencias. Hemos dicho muy claramente que no debemos aceptar reducciones del 50%. Ay. Y este. Si no hay ninguna sanción de mutualidad sí, sí. en este proceso, será muy difícil para nosotros para avanzar en una, de una manera significativa. Dados sobre sanciones. Sí, profesor, ¿Sí? ahí va a ir, claro, oh, no. Sí. No. Ah, y peña. No, no. Ah, no van representantes del país, de las partes. Entonces, sí, ahí ya son de ah, las relaciones sí. exteriores junto con una comitiva que va a la semana. A, a todo, todo la, la canciller de Alemania dijo: Supongamos que los países desarrollados reducen el 100% sus emisiones. Sí. Aún así, con la meta de 2 grados Celsius, se deberán reducir las emisiones en los países desarrollados. En desarrollo. En en desarrollo. ¿En desarrollo? ¿En es la verdad. Sí. O de todas formas, José José José José Ángel, aunque hagan cosas, hay que echarle ganas de nosotros. Sí, pues sí. no, no solamente No solamente, eso, solamente es el cargarle la mano. ¿Qué fue lo que sintieron? A tratar de negociar algo. Este tipo de decisiones no Tomar ese tipo de decisión, no tener el poder en tus manos Es no solo jugar con tu vida, sino con la de los demás Y también de, decidir como para el 2015 o para el 2030 Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro También es, es, es como presionar de cierta manera a, a mi nación no Porque yo no lo puedo decir, digamos, si yo era india yo no le puedo decir a India como, no, ya para el 2030 tenemos que hacer esto, esto y esto, porque hay muchísima gente que no tiene educación, muchísima gente que no tiene comida. Entonces yo como le voy a decir como, voy a quitarte el terreno para, eh, no sé, hacer combustibles o para venderle a los demás, ¿sí? ¿Cómo se va a sentir esa gente? ¿Cómo le voy a decir como, vas a, tener de, vas a pasar de tener 5 o 7 hijos a tener dos ¿no? Entonces... Es un conflicto, ¿no? Muy grande. realmente es... Podría resumirlo como este, impotencia. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, bueno. eh, en cuanto a esa frase que dijo Barak, creo que sí es súper importante porque ahorita lo vimos, de que si no veíamos que por ejemplo el bloque desarrollado hacía algo ah entonces nosotros tampoco lo hacemos solamente de que tú pongas de tu parte y tú también pues entonces todos avanzamos al mismo tiempo y en este caso pues hacia la meta de no sobrepasar los dos grados nosotros como países eh, en vías de desarrollo o de en desarrollo pequeños este, pues no sé, en lo personal sentí como desesperación, ¿no? Porque, pues, o sea, no tenemos dinero, tenemos recursos, pero no tenemos cómo manejar esos recursos. Necesitamos que nos apoyen. Entonces, o sea, que se estuvieran peleando como entre estos dos bloques de países en desarrollo, grandes, o sea, bueno, más grandes y los países desarrollados, y que a nosotros nos. Como que, no sé, nos hicieron como un lado, como que lo que sobra para ellos, pues tampoco está chido, ¿no? O sea, también lo hemos contribuido. Por ejemplo, lo que dice la canciller, Angela Merkel, pues sí tiene, un, o sea, se las exigía a nuestro bloque, bajarlas todas y tener las tasas más, más altas, más altas, y como hizo sea, cada uno con otros con las tasas más altas, este, lo vimos con el ejercicio cuando se cambiaron todos a partir de 2015, dos años para empezar, pues sí se logró la meta, ¿no? pero cuando se tenían esos datos como los tenemos allá, entonces no, no se podía, a pesar de que nosotros nos, nos llevamos la responsabilidad de tenerlo mucho antes, no se iba a lograr sin sí. el apoyo de, de los países en vías de desarrollo y los, los de pequeño desarrollo. Y aparte a países como Estados Unidos, así les, o sea, no les importa si aumenta en la temperatura, o sea, no uh -huh. tanto como a nosotros, porque a nosotros nos afectaría mucho más que a ellos, pero y ellos tienen como mucho poder de, de poder... Lo único que le podemos ofrecer son recursos y también estaríamos los, de los vectores. <ríe> también lo de los vectores, <ríe> las enfermedades, pero sobre todo lo que nosotros tenemos para ofrecerle a esos países son los recursos maderables o agricultura y todo eso, pero aún así nos dan en la torre si nos siguen explotando. ¿no? Es decir, la cosa como que a veces sí tiene la disposición y que se quiere ayudar, Ajá. pero te ves limitado por muchas cosas y por muchos intereses principalmente. o sea Yo vi que todos queríamos hacer algo. Todo, ninguno de estos bloques quiere llegar a los dos grados pero o sobrepasarlos, Pero tampoco dejas a, o a, te quitas como todo ese disfraz de intereses. Y, a veces también dejas que los intereses del otro fluyan, aunque tú seas un poco. 7 ¿no? y 8. Eso es, eso es solamente del día en que llegan los representantes de alto nivel. Una semana antes, como 10 días antes, están, este, están los negociadores y es todo un grupo técnico, jurídico, científico que, que acompaña a cada país. Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos está una nube de personas. Y los países pues, que tienen muy pocos recursos solamente llevan, mandan a sus, este, a sus representantes. Ya. Pero entonces, durante todos esos días, este, se pasan discutiendo un texto, ¿no? ¿Cómo se llama el texto? Esto es, es, por eso les insistía yo mucho en escríbanos. Cuando sale el texto de ellos que tanto discutieron durante 10 días, entonces no se modifica nada. Todo es así como quedaba. Por eso... Cuando les dije yo, se acaba y se queda así. Así es como que el texto. Y todos los borradores que tienen en relación a un acuerdo, tienen muchísimos de estos cuando Después se van depurando, ¿por qué? Porque se sentaron y durante 20 horas, 30 horas sin parar, estuvieron discutiendo una palabra. Ustedes aquí discutieron datos técnicos y científicos. Pero allá discuten una palabra, porque una palabra pueden vincular pueden vincular alguna consecuencia de, este, de las condiciones de cada país. ¿eh? Pues muchas gracias.